México es un país megadiverso. Por sus sorprendentes lugares nos muestra una infinidad de paisajes naturales, como el Parque Nacional Cañón del Sumidero, riqueza natural y cultural. El majestuoso Balcón Natural del Sumidero tuvo como origen un largo proceso de fallas geológicas. Tiene un alto valor ecológico y cuenta con 21.789 hectáreas en cinco municipios del estado de Chiapas, a pocos kilómetros de su capital, Tuxtla Gutiérrez. Consiste en un imponente acantilado que se eleva sobre el cauce del río Grijalba. Sus muros, que alcanzan los más de mil metros de altura, se han convertido en uno de los paisajes más impresionantes de México. Desde hace tiempo ya es una de las siete nuevas maravillas naturales. Por su gran riqueza ecológica y ser uno de los cañones más imponentes del mundo, el 8 de diciembre de 1980 se declaró como Parque Nacional. Se ubica entre Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo. Abundan en él aves, monos y en la orilla del río se pueden observar cocodrilos. Su vegetación es diversa y varía en relación a la altura a la que se ubica. Es un espacio que esconde grandes y pequeños secretos que cualquier amante de la naturaleza estaría gustoso por descubrir. La relevancia es tal que forma parte del escudo de Chiapas y también fue nominado por ser una de las siete nuevas maravillas como único representante de México en este concurso internacional. Actualmente enfrenta una gran presión por crecimiento poblacional que lo amenaza. El subdirector del parque confirmó que se vive un proceso de asentamientos humanos irregulares. Para contener la amenaza se ha construido un muro de 4.5 kilómetros, pero aún faltan, faltan 10 kilómetros de muros para evitar que la gente pase. En orografía, esta fue formada por movimientos telúricos que se levantaron las paredes, en cuyos extractos se pueden ver sedimentos marinos, y las terrazas fluviales formadas por el ascenso y descenso del nivel del río Grijalba. En su hidrografía, el río atraviesa el cañón a lo largo de este, llegando a la presa Chicocen, uno de sus puntos de almacenaje. Las precipitaciones forman algunos canales y fuentes de almacenaje que permiten observar algunas caídas de agua así como algunos arroyos y ríos que vierten sus aguas. En el clima lo presenta templado subhúmedo, hace calor la mayor parte del año, debido a que en alguna zona del cañón alcanza elevadas alturas que llegan hasta los mil metros. Se presentan algunos microclimas terrestres y acuáticos, algunos de los cuales son frágiles en la presencia del hombre, pudiendo llegar a romperse el equilibrio ecológico. Es indispensable que las nuevas generaciones valoren la importancia de cuidar el medio ambiente, ya que son bellezas naturales que nos permiten disfrutar la vida como la conocemos.